Este verso fui a mostrarte el sentimiento de un fiel enamorado de tu forma de callar del cielo llueve en tus miradas. Frías a mi corazón hablan. Eres princesa de mis sueños y yo espero que esta noche por fin te pueda besar. Quiero saber qué piensas todas las noches de frío. Quiero lograr ser esa que te de cobijo voy a llegar allá donde tu corazón está voy a arriesgar toda mi paz no importa que no pueda respirar sé que hoy voy a alcanzar esa página de Thank you Así lo engañar el corazón Porque no puedo ni pensar Que tu alma no se apiade Así me veas llorar Quiero saber ¿Qué piensas todas las noches de frío? Quiero hacer temblar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 ¡Gracias! Esa página de vivo, donde tú vas a estar, por Dios, escucha.